En este vídeo te mostramos cómo llevarte NFTs de forma totalmente gratis y en este caso van a ser muy especiales porque son de superhéroes. Tenemos Aquaman... También tenemos a Wonder Woman, hemos visto a Batman, Superman, entre otros muchos muy interesantes. Esta colección es completamente oficial y te animo a que aproveches esta oportunidad porque empieza desde hoy, día 5 de octubre, y tenemos hasta el día 16 para poder participar de forma sencilla, rápida y además 100% gratis. Como siempre, si eres nuevo, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas al canal si te gusta y te sirve la información que estás viendo, ya que algo tan sencillo y tan pequeño para ti es enorme enormemente grande para el canal. Como participamos en este evento? Es realmente muy sencillo, abajo tendrás un link que te llevará directamente a esta nueva ventana, en mi caso me hice la cuenta atrás del tiempo que queda para que podamos recibir estos NFTs, pero en tu caso te aparecerá para que introduzcas tu fecha de nacimiento, simplemente le das a siguiente y a continuación ya tendrás la pestaña de registrarse ahora. Únicamente nos están pidiendo una dirección de correo electrónico, una contraseña y aceptar términos y condiciones para registrarnos. En mi caso yo ya estoy registrado y de momento podemos ver la información que nos ofrece la plataforma. Básicamente nos dice que el día 16 de octubre realizarán un vídeo en el cual nos van a detallar cuáles van a ser las presentaciones de sus nuevas y principales películas, juegos, series, cómics y demás. Además de esto también tenemos la sección de preguntas frecuentes. Recuerda que tendrás todos los enlaces abajo para que lo puedas chequear por ti mismo y además cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en el grupo de canal de Telegram que tendrás también en la descripción del vídeo. Algo que también considero que es muy importante a la hora de revisar un proyecto como estamos haciendo es visitar sus redes sociales oficiales aquí tenemos su cuenta de Twitter en la cual tienen actualmente 222.000 suscriptores lo cual nos está diciendo que esto no es ningún tipo de fake, todo esto es real van a ser los NFT de estas nuevas colecciones de superhéroes que todos conocemos prácticamente todos conocemos a Superman a Batman, a Aquaman o a este tipo de superhéroes. Me parece una oportunidad muy buena y además como te he dicho es completamente gratis. Si vamos a la página oficial acerca de la nueva incorporación de los NFTs aquí nos indica que se han asociado con la empresa Palm NFT Studio para ingresar oficialmente al mundo de la tecnología blockchain con su primera colección de NFTs. nos dice que los DCN nfts seleccionados a mano por jim lee estarán disponibles gratis a partir del día 5 de octubre para todos los miembros registrados nuevos y existentes de dc fandome y también nos dice que podemos llevarnos un segundo nft gratuito para todos los fans que compartan en las redes sociales por lo tanto si aún no se ha registrado visite esta página web que tendrás abajo en la descripción y regístrese gratis también nos dice que los superhéroes serán batman superman wonder woman etcétera lo puedes revisar por ti mismo y leerlo en mayor profundidad como acabas de ver es realmente súper simple participar y llevarte estos nfts totalmente gratis sé que habrá diferentes tipos de rareza y los van a repartir de forma totalmente aleatoria quizá tenemos suerte y nos toca un premium o quizá nos toca uno común esto es completamente aleatorio como acabo de decir pero no nos cuesta nada participar y es muy probable que tengamos alguna sorpresa muy buena ¿Y qué está pasando con todo el ecosistema de los NFTs? Estamos viendo a grandes celebridades, como es el ejemplo de Shakira. Esto lo anunció el día 17 de septiembre de este 2021, que sacaba su propia colección de NFTs. En este caso, ella también le añadía sus propias canciones a estos NFTs. Y en este caso en concreto de Shakira, realizó una subasta y con los beneficios recaudados los utilizaron o los van a utilizar para ayudar a la fundación Pies Descalzos, que de hecho esto lo fundó la propia Shakira, hace un montón de años y me parece una iniciativa brutal porque una persona como Shakira no le hace falta el dinero va a vivir de la renta el resto de su vida sus hijos y el resto de su familia pero por desgracia en el mundo hay muchísima gente que necesita este tipo de ayuda y sobre todo necesitamos ver la transparencia de que el dinero realmente llega a las personas que lo necesitan si te estás preguntando si esta noticia es un fake y demás para sacarle el dinero a la gente únicamente debes visitar sus redes sociales oficiales recuerda que tienes este pequeño check el nos verifica que realmente es de ella esta cuenta y aquí puedes ver los NFTs también está Piquet dentro de estos NFTs y si quieres ver y escuchar estas canciones en formato NFT, tan solo debes visitar la plataforma Marketplace, aquí los tenemos listado y podemos ver también por el precio, nos indica que se ha vendido en una subasta por 30 millones, casi 31 millones de dólares. Pero es que esto no acaba aquí, también tenemos por ejemplo a Messi, el cual anunció a finales de agosto su propia colección de NFTs. Puedes investigarlo en sus redes sociales personales, vas a ver que es todo original y 100% verídico, No tenemos nada Nada que ocultar y no es ningún tipo de fake news por otro lado también tenemos a la propia coca-cola que quiere subirse al barco de los nfts esta sinceramente no la he chequeado no he verificado si es cierta o no pero no me extrañaría nada que también se estuvieran uniendo al carro de los NFTs. Así que nada, realmente poco más que añadir. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas al canal si te gusta y te sirve la información que has visto. Algo tan sencillo para ti es enormemente grande para nosotros. Te animo a que aproveches esta oportunidad para que te lleves los NFTs de los superhéroes y cualquier novedad o cualquier actualización la estaremos compartiendo de forma rápida y directa con la comunidad. A través del grupo y canal de Telegram Tienes todos los enlaces abajo Así que te animo a que te unas Serás bienvenido o bienvenida Por último, realizamos un sorteo mensual En este caso, este mes también me vamos a regalar Dogecoin Y para participar es súper sencillo Simplemente debes dejar una opinión sobre tu NFT O sobre esta plataforma que hemos mostrado Y al final tu dirección de billetera de Dogecoin A final de mes realizaremos el sorteo Y repartiremos estos Dogecoin Espero que tengas un excelente día Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.